Hola, muy buenas noches. Si lo estás escuchando ahora en el estreno, si no, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo escuches. Eh, bueno, bienvenida a esta, a la clase número 38. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas. Eh, a esta, la clase número 38, eh, Plutón en las casas. Eh, bueno. Quiero recordarte lo más brevemente posible para que el video tampoco se haga larguísimo que eh, en esta lista de reproducción que se llama Aprender Astrología Fácilmente y que tenemos 38 videos, yo te enseño astrología desde cero en forma gratuita. Lo básico que tenés que saber para interpretar una carta natal, ya sea tuya o de un cliente, eh, para... Eh, interpretar una revolución solar y para interpretar una revolución lunar y si llegamos antes del fin de año tránsitos diarios también lo vamos a ver eh, este es el único el único curso de astrología completo completo completo y gratuito eh, así que bueno te recomiendo si no tenés Telegram, que te bajes Telegram y que nos busques curso de astrología. Acá está el link t.me barra curso de astrología. O pones curso de astrología todo junto así en minúscula o curso de astrología eh, nos buscas y ahí estamos en Telegram. Es un grupo ya de 400 personas eh, y que la verdad muy activo. Eh, también ahora tengo Instagram, igual son, en Instagram son muy poquitos, pero todavía no estoy muy, muy bien con esa herramienta, pero también ahí arriba tenés el Instagram. Y acá abajo tenés Aprender Astrología Fácilmente en Facebook, así que te sugiero que sigas nuestras clases en todas las redes sociales. Y por supuesto que te suscribas a YouTube, a mi canal de YouTube, que le des clic a la campanita, que le pongas like al video y que dejes un comentario. Y entonces hacemos el combo completo. Yo estoy buscando nuevas herramientas y nuevas maneras de poder aportarte de la mejor manera este curso. En este curso ya vimos qué es una carta natal. Eh, qué son los signos, qué son los planetas en los signos, qué son las casas, qué son las casas en los signos, y ahora estamos viendo los planetas en las casas. Así que con esto estaríamos completando como para poder leer verdaderamente eh, esa triple eh, lectura que yo le llamo, que es un planeta en una casa y en un signo. Mientras tanto, de lunes a viernes, todos los días de lunes a viernes, a las 17 horas de Argentina, eh, hago un chat de voz en el grupo de Telegram que sale en directo por Facebook. Acá abajo lo tenés. Eh, y donde hablamos de astrología. Entonces yo creo que con todo eso de acá a fin de año podés ser un buen astrólogo bueno, ahora sí, sin demorarnos más vamos a empezar ya con Plutón Plutón como los tres planetas los últimos tres planetas eh, que vimos eh, Urano, Neptuno y ahora Plutón es un planeta exterior, un planeta que es eh, el más alejado de la Tierra el más alejado, su órbita es la más alejada del Sol por lo tanto, Plutón es un, eh, por lo que tarda en dar toda una vuelta, o sea, lo que tarda en, en un, cada signo, es lo que llamamos un planeta generacional. Por lo tanto, en la carta de una persona, en la carta de un individuo, es más importante leer en qué casa está a leer en qué signo está. ¿Por qué? Porque Plutón más o menos está unos 20 años en cada signo. Entonces, eh, imagínense que más o menos todos los que nacieron entre el 2002-2003 y la fecha son Plutón en Capricornio. Entonces, eh, también se lo tenemos que leer. Por supuesto que se lo tenemos que leer. Pero es más importante leerle en qué casa está. Entonces, para eso te voy a contar, por ejemplo, Plutón en casa 1, ¿qué significa? Si vos estás interpretando una carta natal eh, de otra persona o la tuya que corresponde a este Plutón en la casa 1, estamos hablando de personas que los mueve un fuerte instinto personal. El ego de estas personas, casa 1, el ego, eh, se mueve a través de los instintos. Eh, también son muy intuitivas por esto de los instintos. Eh, y siempre, siempre, siempre son dueños de su propio destino. Por eso decimos que Plutón en casa 1 actúa en forma animal. ¿Sí? o sea, animal no doméstico, digamos no le hace caso a nadie eh, es, eh, es una personalidad muy fuerte Plutón, si alguien tiene Plutón en casa uno suele también equivocarse mucho una cosa que me faltó decirte todas las clases de acá de aprender astro de esta lista de reproducción estas 38 clases tienen este machete que yo me hago ...para no irme por las ramas... ...te lo dejo abajo... ...en la cajita de descripción... ...entonces te recomiendo que hagas un... ...copy-pay... Eh, ...y... ...vayas haciendo tu propia carpeta... ...de astrología... ...bien, por supuesto esto es un resumen... ...no es todo lo que yo... ...te digo en el video... ...vamos a ver... ...ahora si... Eh, ...Plutón estuviera en eh, perdón me fui para el otro lado en casa 2 si Plutón estuviera en casa 2 dice que los nativos con esta posición pueden tener cambios bruscos respecto a sus finanzas recuerden que Plutón es el planeta de los cambios bruscos es el ave Fénix es el que se inmola ¿Sí? Para después resurgir de sus propias cenizas y volar más alto y más espléndido que nunca. Entonces, son transformaciones muy grandes. En este caso, como está en la casa 2, lo que eh, cambia, lo que, en, lo que hacen cambios muy bruscos es con respecto a las finanzas incluso puede tener ingresos generados por actividades en juegos de azar y o ilegales ¿Sí? eh, eso es Plutón en casa 2 en casa 2 te puede llegar a traer mucha suerte también mucha desgracia eh, o las dos cosas en una sola vida. <risa> eh, Plutón en casa 3. Dice que personas inclinadas a los estudios y campos relacionados con los viajes, eh, como la arqueología, la historia, el psicoanálisis, todos estos son favoritos de un Plutón en casa 3. Eh, es más, con un Plutón en casa 3 es muy posible que a la persona eh, eh, haya tenido en su paso por, por el estudio, eh, por la universidad, por ejemplo, cambiar de carreras. Carreras completamente distintas. O que haga más de una carrera universitaria. Plutón en casa 4. Esta posición dice que le confiere al nativo grandes habilidades como arquitecto y un fuerte apego a la familia de origen. Sin embargo, eh, también puede traerle al nativo con esta posición que él sienta un fuerte apego por la familia de origen, pero que la familia de origen lo rechace por alguna razón. ¿Sí? O lo deje por fuera de, de, del clan familiar Plutón en casa 5 estos nativos dice que poseen grandes habilidades artísticas e instintos íntimos excepcionales con fuertes inclinaciones a los juegos y a los vicios especialmente eh, juegos sexuales y juegos eh, y vicios sexuales, ¿sí? Ahí sería la definición. Plutón en casa 6. Es posible que el individuo con esta posición en su carta tenga actividades secretas o acuerdos secretos con socios de negocios. En la salud deben cuidarse mucho por la propensión ...a la formación de tumores... ...tienen que tener mucho cuidado... ...estar muy atentos... ...si tienen Plutón en casa 6... ...Plutón en casa 7... ...esta posición facilita los grandes cambios... ...eventos, puntos de inflexión... ...gracias a... ...la colaboración que tiene para hacer estos cambios... ...sí de socios eh, o por medio del casamiento de la pareja eh, suelen <coughs> con esta posición suelen casarse y cambiar radicalmente de estatus social de posición social o sea con Plutón en casa 7 es muy posible que una persona si es rica se case con alguien y pierda su fortuna, o al revés, si es pobre, se case con alguien y eh, ese alguien sea de gran fortuna. Por ejemplo, les recuerdo siempre a ustedes que quieren ser astrólogos, que los astros inclinan, pero no obligan, y que está muy bueno, ...el hecho de conocer cómo son las energías planetarias en la carta de uno... ...para cambiar eso que a uno no le gusta de uno mismo. Plutón en la casa 8. Las personas nacidas con Plutón en la casa 8 no se cuidan a sí mismos... ...y suelen causarse la autodestrucción. ¿Para qué? Para renacer como el ave fénix... Les recuerdo, la casa 8 está relacionada con Escorpio. Escorpio es un signo de lo profundo del ser, igual que Pisces, igual que Cáncer. Signos de agua que tienen que ver con los sentimientos, con el ser interno. Eh, y eh, a Escorpio lo rige Plutón. Entonces Plutón en casa 8 está como muy fuerte. Y suelen autodestruirse para renacer como el Fénix y volar muy alto. Eh, acá dice, como así también disfrutarán de grandes victorias que cambiarán su vida. Exactamente. Eh, que era lo que explicaba antes. Bien. Plutón en casa 9. La gloria y el éxito lo obtienen gracias a la unión con los extranjeros. Eh, también con esta posición es posible que transcurra toda su vida buscando nuevas filosofías y o religiones y cambiando de una a otra, de una a otra. ¿sí? Grandes eh, cambios profundos desde el interior. Bien, Plutón en casa 10. Estas personas tienen una muy fuerte ambición que puede llevarlos a conseguir sus objetivos y las mejores posiciones en la sociedad, pero podría pecar de abuso social o delirios de poder. Así que ojo con este Plutón, porque mal usado los puede llevar a hacer cosas muy feas. Bien, Plutón en casa 11. Estas personas suelen vivir grandes cambios debido a los proyectos realizados con los amigos. Puede decepcionar a todos a su alrededor debido a sus fantasías y a sus utopías. Suelen ser muy fantasiosos. Entonces, si te encontrás con un Plutón en casa 11, tené cuidado con lo... Eh, en lo que te embarcas en el proyecto que te embarques con esta persona, porque no es por mal, pero suelen ser muy fantasiosos, muy utópicos. Y finalizando, Plutón en casa 12, los nativos con esta posición suelen ser muy egocéntricos y tener eh, un muy poderoso inconsciente casi ingobernable, que los puede llevar a ser excelentes investigadores, psicólogos, pero deberán tener especial cuidado por posibles, posibles, los astros se inclinan pero no obligan, enfermedades mentales o problemas relacionados con la mente. Eh, bien, esta, así finaliza la clase número 38. Eh, de hoy miércoles 7 de abril del 2021 ojalá te haya gustado, ojalá te hayas sentido bien y ojalá te hayas suscrito a todas mis redes sociales <ríe> nos volvemos a encontrar en estas clases teóricas eh, el, el próximo miércoles a las 22 horas de Argentina como siempre y, y los sábados te recuerdo que hacemos los eh, las clases de prácticas en vivo por youtube estas eh, clases la del 27 de marzo la del 3 de abril la del eh, perdón si sí, 3 de abril 10 de abril y 17 de abril eh, 27 de marzo 3 de abril 10 de abril y 17 de abril cuatro clases que son de tres horas eh, es desde las 17 horas de Argentina eh, hasta las 20 horas, pero después normalmente todos los sábados la hacemos de una hora, hora y media, que es a partir de las 19 horas de Argentina. Estamos contemplando la posibilidad de hacerlas a partir de las 18, pero ya les voy a avisar con tiempo. Eh, síganme en todas las redes sociales Si pueden eh, estar en el día a día Y suscríbanse al canal Y denle un clic a la campanita Si cada vez que estoy estrenando un video Les avisa Chao, hasta la próxima Y gracias por acompañarme